Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo en este día sábado, sábado día de la Virgen, este día tan especial que el Señor nos permite vivir. Quiero invitarlos para que iniciemos nuestro día dándole gracias a Dios, aprovechando esta bendita oportunidad que nos regala Dios. O sea, el momento para dar gracias, para encomendarnos al Señor, que este día maravilloso que el Señor nos permite vivir, lo vivamos en la santa presencia. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Hoy vamos a meditar, queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezó a verdear... Y se, y se formaba la espiga, apareció también la cizaña, entonces fueron los criados a decirle al amo, señor ¿no sembraste buena sevilla en tu campo? ¿de dónde sale entonces la cizaña? él dijo, un enemigo lo ha hecho los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? él respondió, no porque al arrancar la cizaña también pueden arrancar el trigo, déjenos crecer juntos hasta el momento de la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña, hátenla en gavillas para quemarla y el trigo almacén en mi migrante palabra. del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta parábola que el Señor nos regala el día de hoy, nos pone de frente al final. El trigo, la cizaña crece juntos. Hay un momento en que el mal como que hay, uy, como que afea ese trabajo tan bonito que se ha hecho, y el Señor permite que crezcan juntos hasta el final. Por eso nos brinda esa oportunidad siempre, conversión,